La ruta de la educación tradicional está fracasando. Ya los niños no tienen que esperar 10.000 horas de su vida viendo materias estériles que no sirven para nada en la vida real y que están desconectadas del contexto laboral. ¿Sabías que existe un déficit de 112.000 programadores para el 2025 en Colombia y más de 400.000 para América Latina en este año? Por eso en Libertarios hemos diseñado un programa llamado Programador Libertario. Pero este no es un cursito que a los chicos desde un lugar de déficit, sino los vemos desde todo su potencial. Tu hijo aprenderá a programar en Python, uno de los lenguajes de programación que está cambiando el mundo. Nuestro sueño es que los chicos trabajen en las empresas de conocimiento que están cambiando el mundo y que podamos jalonar la riqueza de la nación a partir de la educación. Formaremos a tu hijo para que se gradúe de un curso de la Universidad de Michigan y si tú quieres, puedes certificarlo. Así que no pierdas el tiempo en programas de formación que no le sirven para nada a tu hijo y únete a Libertarios. Déjanos tus datos en el siguiente link y te daremos un demo gratis para que pruebes nuestro modelo. Y recuerda, el futuro es libertario.